Increíble. Este. El joven que le arrojó café, que todavía no sé. Arreci, si, hermano. El, dio, el día completo tiene hoy. ¿Qué pasó? Sí, don está preso. Sí, fue una orden de arresto. Eh, la fiscalía ejecutó Ajá. el caso de ¿Cómo está, mi hermano? de la menor. Del de baile. de se, baile, de okay. De baile. Sí, ok. Sí, <tose> ok. Mediático. Antes de terminar el programa pongamos las declaraciones del abogado Don Miguel ah, eh, para que la gente lo vea. Está en, en el centro de noticias. Eh, es bueno que la uh -huh. Ok. Eh, fuera, bueno, que Mira, vayan. se te van a salir dos mil pesos. ¿Tienen, de, de, de ahí? De ahí. Okay, eh, ¿tienen disponibilidad los muchachos del centro de noticias? Arimendi, hazme, favor, para que lo ayude a... Gracias, Ay, Arimendi. ¿En, en, te, ¿en qué te, carpeta está? Te veo muy Gracias. bien, Arimendi. No, tú en el siempre está bien. ¡Wow, wow! Está bien. Pero le van a salir dos mil que no sí. caben en los bolsillos. Entonces, <risa> <risa> Señores, el joven que pasó... Hay personas que entienden, de en José Luz, que él lo que tiene que hacer es pagarle dos millones y tres millones a la muchacha y soltar eso en banda porque se está haciendo un show mediático con el pelotero que le echó café a la, a, a la joven. Que gracias a las redes sociales fue que uno supo de esa noticia. Mocharle las dos manos. ¿Eh? Mocharle la dos manos. Eso es lo que hay que hacer con ese fresco. La gente aquí, a, a, aquí se están jugando con, con la ley, tiene que apretarla aquí. ¿Qué le hizo esa señora a él para él tirarle el café caliente? ¿Qué pelotero ni pelotero está suspendido? Ya lo despidieron del equipo. Ya. Se jodió. Porque mire, mire la acción, mire la acción que ve. ¿Qué le dio esa? Pagar de café. Por eso lo iba a robar, era. No el pelotero, di Mira, el era pelotero y trabajaba para los nacionales de Washington. O sea, que es un equipo de grande liga. Y de una vez que el equipo supo la irresponsabilidad y la falta de respeto que hizo este joven... Eh, de una vez los cancelaron pues eh, del equipo de su trabajo qué tú qué tú crees entonces ¿qué, qué tú crees que merece el de cárcel o tú crees que está bien claro, que le tres no, millones la muchacha no no, que lo tranquen no él puede dar dos millones y cinco años que haga tranquilo no. tranquilo dándole dos sí. millones también y cinco años tranquilo yo creo que no que el caso no es no que no creo que para no, el año no porque si la había matado ya había estado muerta no te lo digo no, en sentido hablan. es que evaluándolo como los vuelos van a evaluar los juegos que van a buscar, creo yo, van a dar una multa a él. Eh, va a hacer que pida disculpas. Saberle dar una indemnización. Ah, ah, ah, ah, pero no creo que llegue a. La familia, a los hermanos, el marido de esa muchacha, que lo acechen. Y le metan pay de palo. Uh -huh. Este, este país, este yo no entiendo. Como que. Digo, ahora se va a arreglar con nuestro señor presidente, pero. No, no. Y a mí lo que más risa me dio. Fue que el hombre duró del sábado hasta el lunes para entregar. Que el lunes, que lo dejen pasar eh, eh, el fin de semana. Ay, Dios mío. Pero estaba en una villa. y sí, que Yo voy el lunes, tranquilo. Voy yo paso lunes, por allá. Yo por no estoy por allá. Y vaina. <ríe> Increíble. Dios voy Dios a dar la cara. No, el, la gente el lunes con su abogado. Y el abogado dice que es por la culpa de la cuarentena, que lo tiene así. La había matado también. Y él dice que fue por la cuarentena. Yo le mandé el video del abogado a, a, a Darwin. Eh, de las declaraciones del abogado Don Miguel Donde aquí solamente exclusiva Atención a estos flows exclusiva, exclusiva de los osobros Y Telenor Gracias a nuestro camarógrafo Ari Mendi y nuestro camarógrafo eh, Manauri Manauri que, que fue quien grabó el video Con su celular eh, Nos manda este video Que por favor traten de poner el logo hasta grande que la, Porque los políticos en redes sociales no lo roban Pónganlo en el medio en el medio Y si pueden poner el logo de Telenor, pónganselo Ustedes saben lo difícil que es, eh, pero nada, eh, eh, yo creo que el joven debe coger su, su, su multica, pero la multa tiene que pagársela, a, a, tú sabes, a la, a la muchacha, que le dé un dinero, tú tienes esto, porque no, yo creo que, que este preso no nadie va a ganar nada con eso, que le dé su dinero a ella, así, óyeme, que le dé por lo que el mal efecto es dominicano el money, el money, el money, money que le afecta, que le ponga su multa y ya, porque dime tú qué va a pasar. Bueno, vamos a ver.